Eh, vengo de la Vega de la regional norcentral, donde se celebró una actividad con motivo del Día Mundial del Ambiente eh, para eliminar el desechos sólidos especialmente plásticos de ribera de río como se ha hecho en otras se está haciendo en otras zonas aquí eh, vinimos a saludar a los técnicos que están participando en un curso ...que tiene que ver con el programa de asistencia técnica... ...del Ministerio de Agricultura. Eh, se está eh, formando a los técnicos... ...dentro de ese programa de asistencia técnica... ...para que trabajen tanto con los grupos... ...llamados de iniciativas agropecuarias, los IAS, ...pero también en el trabajo con los agricultores... Un trabajo que debe ser ahora, en este momento, un trabajo en base a planes para después ser evaluado en base a resultados. Es decir, que los técnicos tengan claro hacia dónde, a quién asistir primero. No es al universo de los productores, sino a determinados productores que cada técnico tiene que atender. ...cada técnico va a atender un número determinado de productores. En lo que concierne a la República Dominicana, el tema de la agricultura... ...y hace poco los agricultores, precisamente, hacían eh, referencia... ...a que el gobierno dominicano eh, no se ha notado la inversión en el sector agrícola. su posición. Bueno, <risa> eh, la inversión está muy visible... ...porque el gobierno dominicano, por ejemplo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 nacional se ha visto abastecido de plátanos, de yuca, de batata, pero también en la producción de arroz ha sido la mejor de los últimos años, a pesar de la sequía, con un apoyo decidido que dio el gobierno. La producción de habichuela, igualmente en San Juan de la Maguana, especialmente ha tenido récord en producción, la producción de ajo y cebolla, de manera que son cosas que no se pueden negar, se ven, se pueden medir.